Colect presente con este canto, vine a alabar a Dios. A un fuerte este aplauso, chile Dios, cosa de un aplauso para nuestro Dios. Espero que se goza con nosotros en esta hora de la tarde. Ya un fuerte aplauso, chere Dios. Ya fuerte los aplausos. El aplauso es parte de nuestra gratitud de dar a Dios a continuar con otro canto más cubrir este siguiente alabanza demos gracias al señor demos gracias rukrek canto de dios las bendiciones hoy continuar con este canto después tiempo al coordinador ¡Gracias! demos gracias y al Señor demos gracias demos gracias y al Señor las aves cantan al amanecer y tú mi hermano les invita que vamos cantando a nuestro Dios Bendiciones en nuestras vidas. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. al a Cristo salvador comunidad de portugués que se ponga de pie y haga la teclada eso así debería de ser para cantar y alabar a un dios ahora sabe en general que han cantado teclar con 8 o 8 instrumentos chiches que ya los canta pechal 1, 2 y 3 y muchas gracias Coche ve que ya que chal. Ah, esta es mi. Ah, de la más. Ah, a ver. Demo. Demo. ¿Dónde están los hombres? Hombres. De campeaba Ah, sí. Predicador con la. Los hombres. Muy bien. Vamos a ver los hombres. Uno, dos y tres. Demos gracias. Así de gracias. Las mujeres. Demos gracias. Así se canta. Demos gracias. Vamos. Demos gracia gracias al Señor, demos gracias demos gracia Demo gracias al Señor. Demos gracias si al Señor, demos gracias demos gracias Demo Demo gracia, si al Señor. Aplausos, chere Dios, fuerte los aplausos. Bendiciones a los presentes, a los hermanos en la Unión Americana. Que el Señor les bendiga siempre y sus vida. ¡Ánimo! Ya un aplauso, chere Dios, que se tocan camisas que más ah verdad pero sigo hijo que me que bendiciones tiempo